¡Hola sí, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Jimena. Hoy traemos una receta que se sí, llama esquima. vamos a ingredientes aquí. Let's yeah.